Muy bien chicos, ya estamos aquí. Joder, Pero en este lugar fue donde me secuestraron. Para mí es un poco peligroso. Yo estoy listo. Yo también. Y yo también. Al ataque. Muéranse cabrones. Jajaja. Ja, ja, en un segundo solo quedas tú, idiota. Eso no quita el hecho de que morirás, Carl Johnson. Cállate idiota. Te mataré maldito policía corrupto de mierda. No, Carl Johnson, vas a morir tú tienes que morir, aea. Antes de morir, te tengo que contar. ¿Qué, qué, que tú, tú no has vengado a tu hermano, todo fue una trampa del asesino para tomar la mafia y controlar San Andreas? Ja ja ¿De qué me estás hablando? Para adueñarse de la mafia, tenía que hacer una cosa deshacerse de Salvatore. Así que, secuestramos a Benjamín, y le dijimos que te llame diciendo que el asesino fue Salvatore. Lo que, y lo que pasaba es que obligamos a suita a trabajar para nosotros en secreto, y le dijimos que si él dice algo, mataríamos a todos los groves, incluyéndote allí. Así que yo con mi jefe, no estábamos controlado, hasta que nos dimos cuenta podría estar diciendo algo, así que lo vigilamos, en todos lados, para ver si decía algo. Así que para asegurarnos, lo matamos. ¿Y quién fue el verdadero asesino? Dímelo ya verás. Jajaja <subsequent Platform> fue, fue, to, toto, Tony Sirpriani, Ja, ja, ja no vas a poder, con él, jajaja, ja, ja, ja. ahora mismo está en el casino Calígula, pero no podrás ya que los policías te matarán, jajaja, ja, ja, ja. maldita escoria, vete al infierno, basura. CJ, quédate ahí, te tenemos rodeado, vimos que estuviste en el área restringida, morirás. ¿Es que acaso ningún policía no me puede dejar en paz?